¿Qué es de... <híritas> <híritas> ahí esta es que es lo que es Bertan amasamos los barrios en convivencia, el carvisicha norachenditu gausoak y semburupean e de no guiar en Jaya a orquesto kodo. Orrengolar batean marchó arena mavián y sangoda ira la coquieriquiño coplasan. Y cus de saque suenes batera daude Javier Gordejuela, Ayer a nervio y negocios ayeco caixa banqueco susendaria. Me do marema. Zunumakaan, elkarteko kidea eta goizalde askona, izi taldeko kidea. Kultura arteko esku hartze komunitarioko proiektuan elkarlanean parte hartzen dugun erakunde guztietako ordezkariak usamen gaude. Gure zedea, e, ametzolan eta irelabarin bizikidetza eta gizarteko esioa sustatzea da. Por segundo año consecutivo bueno, pues, eh, vamos a organizar esta jornada comunitaria y festiva que tiene como objetivo, sobre todo, el fomentar la convivencia y la cohesión social enmarcada dentro del desarrollo del proyecto de intervención comunitaria intercultural. Como creo que todos sabéis, este proyecto surge en julio de 2014 en los barrios de Iralabarri y amézola Se trata de un proyecto impulsado por islas, instituciones y entidades que nos encontramos en esta mesa, la obra social La Caixa, la Entidad de Desarrollo Comunitario Gastelecu y el Ayuntamiento de Bilbao. Pero también, lógicamente, debemos destacar el trabajo y el esfuerzo de los vecinos y vecinas, de los recursos técnicos y colectivos sociales que se implican en la realidad de estos barrios, como es el caso de la Asociación de Integración y Solidaridad de los Senegaleses, que viven en Euskadi, Sunu Macan. Bueno, yo no se lo diré bien, pero él lo eh, me ha reñido antes un poco. Bueno… Todos y todas las agentes implicados eh, desarrollamos un proceso que busca fomentar las relaciones comunitarias e interculturales en unos barrios que se caracterizan por su diversidad positiva. Por parte del Ayuntamiento, dentro del compromiso de apoyo y colaboración con esta iniciativa, participamos pues, mediante diferentes áreas y servicios relacionados con los ámbitos de intervención del proyecto, pues el educativo, la salud, el ámbito social y con colectivos, lógicamente, prioritarios de intervención como son infancia, juventud y familia. En un ambiente festivo queremos profundizar en el proceso comunitario iniciado, crear un espacio compartido, estrechar lazos, romper tópicos y celebrar con responsabilidad y con orgullo el esfuerzo diario por la convivencia y el futuro de nuestros barrios. Os paco y su nonen y sena o guiar en jaia a la cohistoria eta identitatea du oinari. Isan ere harino panadera y seneko inguruan sortusen. Atzerako begirada, honekin aurrera begiratu dezakegu. Sakegu, auzoetan ausoetan, dauden cultura kultura el el elementu chato hartuta. Horiek, ikusi hal izango ditugu munduko ogiak, izeneko erakusketan eta dastaketan batzen gaituzten entelemento guztiak irudikatzeko. Y yo, pues bueno, creo que no voy a hablar mucho más, porque estamos aquí en la mesa muchas más eh, personas y, y entidades que, que compartimos este proyecto. Y lo único que sí, invitaros invitar a todos a esta fiesta del pan bajo el nombre Amasamos los Barrios en Convivencia, el Carbisichan norache en ditugu Ousoac. Una jornada que quiere ser familiar, comunitaria y lógicamente festiva y que, repito, que se celebrará este sábado 12 de marzo en la plaza de la avenida Quiriquiño de Irala. Y, sin más, voy a ceder la palabra a Javier. Gracias, Itziar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta cita. Eh, en primer lugar, quiero agradecer yo también a Itziar Urtasun su presencia en la rueda de prensa, al ayuntamiento por la colaboración que nos presta para hacer posible este proyecto en la ciudad. Quiero agradecer al equipo de y a Goisalde y Amedú por acompañarnos hoy y por todo el trabajo que están desarrollando para, para este proyecto. Y, insistiendo en lo que señalaba Itziar, queremos hoy presentaros la jornada fiesta del PAN que celebraremos el sábado en la plaza de Quiriquiño de, de Irala. Esta fiesta, que describirán mejor nuestros acompañantes, se integra dentro del programa de que llamamos ICI, Integración Comunitaria Intercultural, que impulsamos desde hace dos años en Irala y Amézola, conjuntamente con el Ayuntamiento y con Gastelecu. El objetivo principal del programa, como ya se señala, es aumentar la cohesión social de las distintas culturas y nacionalidades que conviven en estos barrios. Se desarrolla en 39 zonas de todo el Estado y creemos que en Bilbao lo estamos consiguiendo. Después, Goyselde nos explicará cómo y por qué este proyecto se han implicado más de 30 servicios públicos y privados. También están colaborando vecinos, están colaborando profesionales que viven y trabajan en los dos barrios implicados, Iralabarri y Amézola. Y quiero trasladar a todos ellos también el agradecimiento de la Caixa en público. Aunque no los voy a citar, están recogidos en la, en la nota de prensa y podréis conocer quiénes son desde CAISA Bank. Estamos muy contentos de este modelo de colaboración público-privada que estamos desarrollando con el Ayuntamiento desde hace más de dos décadas. También trabajamos conjuntamente en otros programas de la obra social de la Caixa, casi todos relacionados con personas en riesgo de exclusión, como es el caso de CAISA Proinfancia para niños menores, entre 0 y 16 años, que en el que también colaboramos con Gastelecu, Incorpora, que referencia a la inclusión laboral de los colectivos con más dificultades para conseguir un trabajo, o el programa Gente 3.0 en centros de personas mayores, o Educaisa en Icastolas locales. Por supuesto, otra área de colaboración con el ayuntamiento, también importante, quizás la que mayor impacto tenga visual o mayor conocimiento tenga por parte de todos los ciudadanos, es de las exposiciones culturales y científicas que nuestra obra social trae a Bilbao, con tanto éxito, desde 1991. La última ha sido la de las fotografías de Sebastián Salgado, en la calle Ercilla. Y creo que como dato de este conocimiento que se tiene por parte del público, en 25 años, en estas exposiciones, por estas exposiciones, han pasado casi dos millones y medio de personas. Yo, por mi parte, nada más. Solo me queda desear que la jornada que se celebrará este sábado sea todo un éxito. Estoy... Seguro de que así será, incluso el tiempo parece ser que va a mejorar. Y esperamos convertir la plaza de Quiriquiño de Irala en un ejemplo de cohesión y convivencia. Muchas gracias a todos. Y si os parece, os cedo la palabra a vosotros, que podéis explicar exactamente en qué consiste. Muy bien. Eh, Egunón, bueno, eh, empezaré explicando que esta, este año la fiesta del pan eh, se encuentra en la fase de diagnóstico en, el, en este proceso comunitario. Eh, han sido cerca de 200 coloquios realizados junto a diferentes personas protagonistas de, de los territorios de, de Irala y, y Améchola Amex, eh, durante algo más de, de un año. Eh, todo esto para completar la monografía comunitaria. 200 coloquios de personas interesadas en mejorar su barrio, eh, donde viven, trabajan o estudian. 200 coloquios en, eh, a personas de diferentes procedencias, familias, situaciones, grupos sociales, cuadrillas, escuelas… Eh, este estudio de la zona contiene datos objetivos eh, que nos describen de alguna manera cómo es la situación de, del barrio, eh, al que se han añadido las opiniones de, de las personas, eh, de las diferentes protagonistas de, de este territorio. Orrela, irala etamecholako ¿no? egoeraren eh, ideya horocorbat isan de saquegu. Sertarako beardugu ideya horocorrori, va lurral leorretako lentasuna caurreicusteko. Seintzuk dira eh leintasun e, ba adibidez seintzuk izan daitezke osasunari dagokion e, lentasunak eta hezkuntzan e, zer egin dezakegu parte hartzearekin, haue komunitatean e, lantzeko gai garrantzitsuak dira eta bueno, pues komunitatearen parte hartzearekin e, eh genituzke, bai? Eh, para organizar estas prioridades detectadas y obtener el diag diagnóstico, se, se celebrarán reuniones y actividades eh, tanto con el sector técnico como el sector ciudadano. Eh, con, como ejemplo, tenemos el diagnóstico de salud, que ya después de algunas reuniones eh, bueno, se, ha, se ha llegado eh, se han, a, se, hemos concluido en dos, en dos prioridades. Por una parte, reducir el impacto de la pobreza en la salud mental de la infancia y, por otro lado, reducir riesgos en, en juventud a través de la educación para la salud. Por su parte, en la fiesta del pan eh, pediremos la colaboración de la ciudadanía eh, para recoger los puntos a trabajar en el, en el diagnóstico. Eh, utilizaremos unos paneles informativos y unas urnas en las que depositarán su, su opinión. una neta, hainbat ekin ditugu, eh, ekin tsa parte hartzaileak eta eh, Aureta Tagastén Chaco, Talleres Verdeña que congo de Aurrera, Maike y Familia Agustín Chaco y Cusquisunap, eh, Eguardico Irura karte. Por la mañana comenzaremos eh, la actuación eh, con el grupo de Taichi de Améchola, que darán el pistoletazo de salida a las actividades organizadas, que serían pues, un taller de serigrafía, Aerobitón, gincana, Cooperativa, dinamizado por el Gastegune de, de Ira Labarri. Recorrido de bicicletas eh, organizado por el grupo de, de Chirricletac, exhibición de capoeira con el grupo Abadá. Eh, también estarán presentes las enfermeras del Centro de Salud de Bombero Echaniz, eh, dinamizando un taller de salud. Eh, Kidegune y Amiarte se encargarán de dinamizar los talleres de, de infancia. A la una comenzaremos con el acto central, seguido de unos bailes tradicionales de Paraguay. Y eh, actuará también la Coral San Antonio de Iralabarri. Y daremos fin a la fiesta con, con una sesión de, de Euskal Danchak. No olvidemos que también es la, el tema central de, del día, que podremos disfrutar de, de la muestra y degustación de Panes del Mundo elaborados por vecinas y vecinos de, del territorio eh, de diferentes eh, procedencias. Y entre todas y todos amasaremos los barrios a través de la música, la danza y el cuidado de la, de la salud en nuestro entorno. Muy buenas tardes, eh, muy buenas días, perdona, con los nervios. Eh, más de 30 colectivos y servicios municipales y privados de los barrios de Iralaverri Irala y Amersola nos hemos puesto manos a la obra para construir esta segunda Festa del PAN a través de la cooperación con el interés de crear dinámicas que ayuden a crear, eh, a crear mayores cotas de convivencia en nuestros barrios. Cada uno y cada una desde su propio ámbito, la salud, la educación, la cultura, el deporte. Desde su, sus propias habilidades hemos realizado nuestro aporte a una fiesta diversa y participativa como la que hoy presentamos. A y Sango Dida, comunitario, comunitario Waren Protagonista, Nagusiak. Isanere aoso gustiak Barne Bildu, Barne ditwen identitaté Identitate, boa Sabaldu eta indartunayan gabiltia onela onelako ekimenak gawsatous aoso kile bakoi charen reparatu barik arino panadera lantegia Berta tík abiatu tako inglesak. Paisaia malkarchua ametsola parkeko lasaita suna labairu kaleko mercatu anichak. Danak molda sendute gure beresko Isaira eta beste ekin eta beresia. Ore andis osa sacendugun comunitate on en parte sentisengara. Además del propio vecindario, vecindario. El día bueno, 21 de marzo. El, el día 12, el día 12 de marzo, tendremos un, un protagonista muy especial en la plaza de la avenida de la avenida Kirikiño de Irala. La fiesta Girará en torno al pan como elemento dinamizador de las comunidades a las que pertenecemos no podemos olvidar que fui, fui, fue precisamente la fábrica harino panadera la que comenzó a dar forma al barrio que hoy conformamos además el pan se convertirá en el elemento que de que cohesione a todas y cada de las culturas que nos demos cita en la fiesta. El Salvador, Nigeria, Colombia, Bolivia, China, Senegal, Camerún, distintos panes conformarán el, el mosaico que hoy en día constituimos con orgullo. Como hacemos cada día, el, el día 12 de marzo también usaremos el barrio juntos y junto, juntas para recordar que desde el disfrute también construimos identidad y comunidad, construimos convivencia en los barrios. du gure y lesen parte social y Gatosen, gatosela Escubide, Eta, Bettebear, Robert, Berlinikin, Ereikin, Naidugu, Gure, Erealitate, Gertua. Irala, Eta, Amesola, Elcarekin, Ereikitsen, Harecheco, Asoeta, parte Partearse, Espacio, Eta, Haretuko Dugu, Eragiten. Osasun, Escuncia, Cultura, Arloetan leenta sonak fincazen. Erritar gustien bisi baldintiak obetxeko asmoadekin. Eskerak danoi. Eta marchoaren obetan vira arte. Amabi. Amabi arte. Amabi arte. Marchoaren Bueno, galera arriba de Kosue, Bueno, venga os. Bye. Bye. Eh, en un principio, con, eh, con el tema de la participación, sobre todo, eh, sí que hemos logrado que bueno, eh, mucha parte de la ciudadanía se, se conozca y se reconozca con, to eh, con todas las asociaciones. Digamos que, que el equipo comunitario hemos sido una especie de, de facilitadores ¿no? para, para que todos los recursos que hay en el barrio se, se conozcan. Eh, por parte de la ciudadanía se ha visto con, el, con la fiesta del pan, por ejemplo, que muchos recursos, eh, muchas personas individualmente también, pues eh, se han conocido y, y han trabajado en unidad para, para, bueno, poco a poco ir recogiendo y o, o ir recogiendo herramientas para que en un futuro puedan seguir. Eh, organizando este tipo de eventos y, y todo eso pues en, en comunidad por otra parte también hemos trabajado mucho con, con la adolescencia bueno adolescencia juventud donde bueno hasta ahora su participación en el barrio ha sido bueno sí que ha habido pero ha sido un poco escasa y sí que se ha conseguido que de alguna manera eh, bueno pues se haya hecho un núcleo bastante fuerte de, de personas jóvenes eh, que quieren eh, mejorar su barrio, que quieren participar en su barrio y, bueno, pues se, se, se ha visto que, que las diferentes actividades que se han hecho, porque ya se hacían desde antes, han mejorado la participación por la colaboración de la gente joven. Eh, por otra parte, también, por el sector técnico, eh, bueno, se ha conseguido, hemos hecho… No sé cuántas eh, reuniones ya con, con las personas técnicas de, del barrio, del territorio, con la administración, eh, donde se está trabajando todo el, todo el diagnóstico, que es muy, muy importante para luego eh, el curso que viene poder hacer la programación de, de, bueno, de los temas, eh, de las prioridades que tiene el barrio, ¿no? de los temas a solucionar. Eh... Yo creo que esos dos son los, los núcleos más más potentes de, en los que hemos estado trabajando. A ver si me vale. vale. Bueno, Oraingos, len sin duda en la sala. Oraingos, segundito, eh, bueno, diagnóstico egin den et, bueno, teknikariekin eh, landu den bakarra da Osasun Sailan, eh eta eh men esan ditudan eh, gausak esan dira alde batetik eh, osasun mentala eh aurtzaroan eta gasteriaren eh dut eh, bueno, redu reducir los, los riesgos. Está aquí da lancho momentuan ez aitateratzen. Eh horion dino landu behardugu. Bai, landu bar dugu ze guk egin duguna da bat e, isketaldi pilo bat ausoko pertsonekin, herritarrekin, teknikariekin eta hortik haien eritziak atera ditugu. Diagnostikoin intokatzen saie eh pues al alde batetik eta bestalde batetik herritarrei eh osatzea eta haiek e, erabakitzea zeintzuk diren garrantzitsuenak. ¿Ves? Bueno, pues nada, invitar a todo el mundo pues a que nos acompañe el sábado 12 de marzo, que bueno. yo creo que estaremos todos los que estamos aquí más o menos. ¿no? Vale, es que recasco.